Hola todo bien. Aquí en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Aprende Piano desde cero con música cristiana antes de comprar este curso. También tengo algunas advertencias muy importantes que darte, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. El primer punto de atención es cuidado con el sitio web donde vas a comprar el Aprende Piano desde cero con música cristiana porque hoy en día este curso se vende solo en el sitio web oficial. Si compras este curso por error en un sitio de Internet pirateado, podrías perder completamente tu dinero porque el responsable de Aprende Piano desde Cero con Música Cristiana lo vende solo en el sitio web oficial. Por esta razón, es súper importante que si estás interesado en este curso, lo compres solo en el sitio web oficial del propietario del contenido. Y para ayudarlo, dejé el enlace al sitio web oficial a continuación en la descripción del vídeo y también en el primer comentario. Ahora te voy a decir si realmente funciona el Aprende Piano desde cero con música cristiana. Y la respuesta es sí. Learn Piano from cero con música cristiana realmente funciona. Este curso funciona porque cumple todo lo prometido al cliente. Por tanto, si lo que buscas es aprender a tocar el piano de una forma totalmente innovadora y que pocas personas conocen, entonces debes saber que este curso es el sí. Súper recomendado para ti. Este curso se realizó de una manera muy seria para que todos los que tienen acceso al contenido tengan los mejores resultados posibles en el menor tiempo posible. Otra cosa que debes saber es que este curso tiene garantía, ¿de acuerdo? Puedes probar tranquilamente todo lo que te ofrece este curso, y luego si no te gustan los resultados, puedes pedir que te devuelvan el dinero sin ningún problema. Esto significa que simplemente no corre ningún tipo de riesgo porque el curso ofrece a todos los estudiantes una garantía de satisfacción. Recordando nuevamente que si realmente está interesado en el curso, tenga cuidado con el sitio. Y recuerda que si has probado todo el curso y lo has puesto todo en práctica, pero aún así no te gustan los resultados, tienes tu garantía y puedes pedir que te devuelvan el dinero. De verdad espero haberte ayudado con este vídeo, si te gustó deja un like para que otras personas puedan ver este vídeo y sepan de la importancia de la página oficial de Aprende Piano desde cero con música cristiana. Y si tienes alguna duda, déjame un comentario más abajo y estaré encantada de poder ayudarte.